fragancias de poder amigos hay fragancias que solamente de percibirlas uno sabe que está hablando con un hombre poderoso o con un hombre millonario, con un hombre de dinero y obviamente pues un hombre poderoso es un hombre de dinero generalmente, obviamente hay poderes también que no, no están necesariamente ligados íntimamente a una cantidad enorme de dinero hay gente de poder que pues, sí tiene dinero pero no es un multimillonario sin embargo, generalmente los hombres muy ricos son hombres de poder y mujeres muy ricas son mujeres de poder. Y estos personajes poderosos siempre se distinguen por sus fragancias, por sus aromas, porque hay, hay fragancias de poder. Yo puedo decirles a ustedes, amigas y amigos, que en, en términos muy domésticos y de baja gama, las fragancias de, de poder que hay en nuestro medio en México pues son las de Hugo Boss, básicamente. Son las que mejor reflejan un, un halo, un dejo de, de dinero y poder. Obviamente los hay mejores, porque pero son, son las fragancias seductoras, como las de Loewe, las de Chanel, las de Dior, que son muy ricas. Sí, son muy ricas, pero son, son seductoras, no son de poder. Hay una lista de fragancias en el mundo que no están aquí necesariamente presentes en nuestro medio, pero sí vale la pena conocerlas. Yo las he, he apuntado porque no quiero, no quiero ser omiso en alguna y no quiero equivocarme el nombre porque yo mismo no las conozco, solamente he leído acerca de ellas, pero creo que vale la pena escucharlas y atender la recomendación de los expertos. Miren, la primera es una que se llama Kemi, de Kemi, con letra K. Es una fragancia de Ud, Ud con caramelo. Le voy a explicar a usted, porque ya lo he explicado, qué es Ud, O-U-D. Es un árbol de Camboya, un árbol que cuando es infectado por un hongo, Hace que del tronco escurra una, una resina, que es la que se denomina Ud, y de ahí se obtiene la base para estas fragancias de Ud. Y esa, esa base es la que ha permitido desarrollar una serie de fragancias con ese nombre Ud, o ud. Eh, no es nuevo, es un asunto bastante viejo ya, pero que ha tomado cierta relevancia últimamente. Y ha, la ha tomado, además, con muy, con, muy me, con muy buenos méritos, porque las fragancias de Oud son excelentes. Nada más hago usted la prueba con la Oud de Tom Ford. ¿Es cara? Es cara a quien, eh, comparada con los precios de las fragancias comerciales, pero no es más cara que las que le voy a decir, como esta de Kemi, de Kemi que es Oud y Caramelo. Está también enseguida entre las fragancias de mucho poder las fragancias es que uno percibe y uno sabe inmediatamente que está junto a un poderoso millonario. Está Roaring Radcliffe de pen Halligan. Esto es una fragancia de un millonario decadente, de un millonario de toda la vida. Recuerdo lo bien, Roaring Radcliffe, de pen Halligan. Esa es una fragancia. No la hay en México, pero la puedes obtener a través de internet. La tercera que le voy a recomendar es una que se llama Roja Oligarca. Es una fragancia auténtica de poder. Es una fragancia rusa. Está hecha para los hombres poderosos de Rusia. Es un aroma cítrico muy fuerte, pero que además sí denota este poder del dinero y este poder de la fuerza Recuérdelo, se llama Roja Oligarca. Después tenemos Ud for Highness. Ud for Highness. Oud. Ud es Oud, recuérdelo. Esta Ud for Highness es de la casa Kriegler. Y esta es una fragancia hecha para reyes. De hecho, fue creada para el rey de Jordania. Es una fragancia a base de Ud, azafrán y rosas. Una fragancia muy particular muy de la realeza, muy de este poder viejo, de ese poder que viene de dinastía tras dinastía tras dinastía. Un poder y un dinero muy viejo, muy antiguo. Recuérdelo. Wood for Highness de la casa Kriegler. Y por último le voy a decir cuál, cuál es una de las favoritas de todos. Una que se llama Gold, The Pure Distance. Gold, The Pure Distance aunque si uno lo crea, huele a oro, de, de veras huele a oro. Es decir, mucho depende de cómo reacciona en la piel de cada quien, pero cuando reacciona bien y usted se acerca a, una, a alguien que trae esta fragancia de gold, uno dice huele a oro, esta fragancia huele a oro y este hombre huele a oro. Estas son fragancias de poder que no las hay aquí tan fácilmente, hay que pedirlas en internet. Pero existen, existen y vale la pena que las conozcamos. Ahora, esas son de alta gama, son de muy alta gama. puesto usted, por ejemplo, y esa sí hay aquí es Creed, Creed de Tom Ford, o Tom Ford 1, o Oud de Tom Ford. Son fragancias de muy alta gama y es que sí las hay comercialmente aquí en México, incluso en Sephora o en el Palacio de Hierro, o Liverpool o en alguna buena casa de perfumería lo tienen, pero porque sí, sí las hay ¿eh? y vale la pena, pero no se comparan con las primeras que le he mencionado, que no las hay aquí, sobre todo con la de Kemi, Kemi de Kemi, que de verse es una excelente fragancia, que si la puede usted conseguir vía internet, consígala para que sea usted el que se distingue con esa fragancia. Pero hay algo que debe tomar usted en cuenta antes de, de, de comprar una fragancia. No a todo mundo le da el mismo resultado. Todas las pieles son diferentes. Todas las composiciones, los grados de acidez, es decir, el pH de cada quien, va a alterar la fragancia. Aparte de que no a todas las pieles le sienta igual y le resulta igual la fragancia. Eso hay que, por eso hay que pedir siempre muestras para ver cuál le va bien a uno, antes de comprar una. En cualquier perfumería, incluso en, la, en las perfumerías de los grandes almacenes como el Palacio o Liverpool, la señorita de, de, de los mostradores sí le pueden dar una muestra o por lo menos aplicarle tantita. Se la, se la aplican se la deja, se la deja todo el día y la huele hasta la tarde a ver qué tanto le fijó. Y si le gusta a usted y le gusta a las personas tan cerca de usted, ya vaya al siguiente y adquiérala. Pero no la adquiera nada más porque le pusieron un poco de fragancia en, en la piel. Usted la olió y dijo me gusta y la compre porque puede equivocarse. Espere usted muchas horas para ver qué tanto le dura la fragancia en su piel y cómo va cambiando. Que si huele exactamente igual tres horas después que cuando se la pusieron. Porque va cambiando, va evolucionando el aroma. Si tiene que ser muy cuidadoso en eso... Fijarse cómo va a evolucionar para que usted compre la fragancia adecuada. Y sobre todo, también convérselo y consúltelo con quien vive con usted o con quien, o quien, o con quien es su pareja. Porque, pues, es ella o él quien va a estar disfrutando su fragancia. Entonces, si sí puede preguntarle a ella: Mira, me prestaron esta, a ver qué te parece, me la puse hace cinco horas. Y dice: No, no me gusta. Pues, vaya al día siguiente por otra prueba y por otra prueba, hasta que encuentre la que mejor le va a su piel. No se fíe por el primer impacto olfativo que le llega cuando le apliquen un poco. Además, recuerde que en las casas de, de, que venden perfume, el, el frasco de perfume con el que a, aplican la prueba a los clientes es mucho más intenso. Tiene otra, otro contenido mayor de aceite, de aceite esencial, que la fragancia comercial, porque es una especie de anzuelo para captar clientela Entonces, si sí deje que se la apliquen, deje que evolucione con el tiempo, con las horas, y regrese, o regrese al día siguiente, y pida otra prueba, porque finalmente pues, no le gustó cómo quedó cinco horas después la fragancia que le aplicaron. Pida otra, pida otra, hasta que encuentre la que mejor le sienta a usted, la que mejor refleja lo que usted quiere reflejar, porque al fin y al cabo la fragancia tiene que reflejar algo que uno quiere reflejar. O aires seductores, o aires de poder, o aires de dinero, o aires deportivos, o aires liberales. En fin, es lo que uno quiere ser. Si mi personalidad es de tal forma, quiero una fragancia que también refleje lo que mi personalidad refleja invariablemente. Eso es el chiste de encontrar una buena fragancia. Y eso solamente una buena nariz lo va a lograr. Aplíquelo, no la compre hasta que pase muchas horas y confirme cómo evolucionó. Confírmelo con quien vive con usted, que es quien va a estar disfrutando o padeciendo su fragancia. De manera que sí vale la pena que se aplique un poco, deje pasar las horas y ya al día siguiente, si le pareció que esa es la que usted quiere y que le sienta bien a su piel y a su grado de acidez, adquírala pero no la adquirieron nada más a la primera porque le dijeron que huele muy bonito y porque a usted le pareció que huele muy bonito. Igual no, porque hay que esperar a que evolucione. ¿De acuerdo? Amigas, amigos, ¿qué pasan ustedes? Una buena noche. Esta ha sido su cápsula de estilocrancia relativa a fragancias. Que les vaya muy bien.